huellas de goxila vean nada más lo que me encontré a un lado aquí aquí si recuerdan estaban las huellas de goxila esta una, dos del video pasado pero si alejamos un poquito más y le damos al, al monito nos salen dos puntos con imágenes vamos a darle clic a uno de ellos y vean lo que hay aquí un cráneo de dinosaurio huesos más huesos y un cráneo de un no sé, de un gigante Es como un cráneo humano Pero gigantesco Pues ahí se ven las personas El tamaño Más huesos Aquí una persona a la mitad Una quijada Que va a ser la de, yo creo este Sí, lo más seguro sorprendente bien, ahí está otro para para la colección, otro video raro amigos, ahí se los dejo por si lo quieren visualizar, nos vemos bye